Balanceado por las olas que me rascan a la orilla, arco al cual tronco fuera yo y quisiera hacerme astilla, castigado de salitre, inundado de temores, acercándose mi bote. Al incierto de estos lares, que por más Piso tierra de puntillas con las piernas aún temblando, castigadas por la noche, por el frío y el espanto. Cinco días con sus noches, cinco noches de vigía, con la esperanza encogida de ver naufragar mi vida en el mar. del hogar Que me quiso matar Entre su salto, altos Era mis ojos el rostro El compañero hogado que se escurrió de mis brazos, veo el llanto de mi padre, que por viejo por cansancio no quiso cruzar el charco, no quiso seguir luchando para mi madre con pungida, despidiéndome en el pueblo que me vio correr de niño. Mayor salir corriendo. Ve mi hermano, ve a mi hermana, con sus juegos disfrutando, ajenos a la barbarie que la espera con los años. Saco fuerzas de flaqueza, tierra adentro, voy corriendo mis sueños, espero integrarme pronto, no ser nunca rechazado, no olvides cuando me veas todo lo que yo he luchado